Hola, hola, bienvenidos a esta segunda entrega de video sobre funciones. ¿Qué hemos estado haciendo? En la primera entrega estuvimos trabajando en esta, acá, en funciones, pero su definición y algunas notaciones o la notación que se le da a las funciones. Y es que también hicimos una explicación de algunos conceptos importantes, como la variable dependiente y la variable independiente, de este lado, aquí, no aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Y, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer en este video? <risa> no, hoy, en este video. Vamos a ver funciones reales de variables reales y los conceptos básicos. Así que, vamos a trabajar. ¿Qué es una función que es una función real de variables reales. Y es que la definición es muy, muy sencilla, puesto que una función, como lo hemos hecho, eh, vamos a trabajar un poquito con notación. Vamos a ver, por acá, voy a pasar esto por acá. Y la notación es que tenemos una función f que va de a en b. Dos conjuntos, el conjunto de salida y el conjunto de llegada. Y entonces, una función real, de variable real, significa que sus conjuntos, estos dos conjuntos que vamos a usar, son conjuntos reales. Ah, pero que son, son conjuntos reales, ambos. Son conjuntos de los números reales. Recordemos un poquito los números reales. Los números reales, hagamos la recta numérica. La recta numérica contiene... A todos los números del conjunto de los R de los reales el 0 está acá recuerden que están los naturales en los naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, etc. hasta infinito nos determinan pero también están los números enteros positivos y negativos los positivos son los mismos que los números naturales y para atrás, para atrás del 0 por detrás del 0 para... aquí están los números negativos el menos 1, el menos 2, el menos etc. Pero no solo esos números existen, también existen los números racionales, los números que son fracciones, los números que son decimales. Por ejemplo, el 1.3 está por aquí, 1.3. Muy bien. También está por acá el menos 2.3. Ok, esos números pertenecen a los racionales. Pero también existen otros números que son los irracionales, que recuerden que, por ejemplo, podemos tener por ahí la raíz de, vamos a ver, la raíz de 7. La raíz de 7 es un número irracional que pertenece también a los números reales. Así que, podemos verlo de la siguiente manera. En algún momento, vamos a ver, aquí están todos los números reales, R, todos los números que tenemos. Y aquí por este lado, a la izquierda, están los I, los irracionales. Del lado de derecho tenemos los Q. Dentro de los Q tenemos un conjunto que se llama el conjunto de los números enteros. Y pues tenemos dentro de los números enteros también los números naturales. Entonces, ¿qué sucede? Los conjuntos de estas funciones son cualquiera de estos números que están ahí. Está compuesto por cualquiera de estos números reales. Entonces, vuelvo a decirlo, el conjunto A, que es el conjunto de salida, es parte de los números reales, y el conjunto B, también, que es el conjunto de llegada, el codominio, es, eh, está también dentro del conjunto de los números reales. Vamos a ver algunos conceptos básicos importantes sobre funciones. Vamos a ver el dominio voy a usar una relación, una función, recuerden que una función es una relación, pero voy a darle un criterio, voy a decir f de x, voy a utilizar una función, voy a escribirlo por acá, f va de a en b, okay. va de a en b, tal que f de x es igual a 2x más 1, eso es muy importante. y Uno de los conceptos es que esta fórmula le denominamos o se le llama criterio. El criterio de la función. Y esa es una de las primeras partes que debemos manejar. ¿El criterio qué es? ¿Qué es el criterio? El criterio es... Lo que me permite unir los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Voy a utilizar los diagramas de Ben. Voy a hacer un diagrama por acá. Muy bien, tenemos un diagrama. Recuerden que es un conjunto A a B. Un conjunto A y B. Y algunos conceptos importantes que debemos de manejar. Automáticamente al conjunto B se le llama codominio. El conjunto de los elementos de B, de todos los elementos de B, son el codominio. Vamos a hacer un, una, vamos a tomar algunos elementos. Voy a hacerlo al azar algunos elementos que estén en el conjunto A, ¿ok? Rápidamente y voy a conseguir, o voy a decir bueno, ¿cuál elemento ¿O cuál es el, el elemento de b que se relaciona con menos 3? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Utilizando el criterio. ¿Cómo utilizo el criterio? Bueno, voy a decir, necesito encontrar quién es f de menos 3. Y para eso tengo la fórmula. 2 por... Eh, ahora cambio esa x por el menos 3. Observen que... El menos 3 es el que ando buscando, el, la, la imagen de ese menos 3. Entonces decimos 2 por menos 3 más 1. Y entonces esto me da como resultado menos 6 más 1 y esto me da menos 5. Voy a ir un poquito más rápido porque esto lo vimos en algún momento en, en las relaciones. Y vamos a ir acá, menos 5 se va a relacionar con, vamos a ver, menos 9. El 0 se va a relacionar con 1. El 2 se relaciona con 5. Y el 4 se relaciona con, vamos a ver, con 9. No significa que no existan más elementos en el conjunto B. Podemos tener un elemento que se llame 10, un elemento que se llame 11, etc. Todos esos elementos que están ahí en el conjunto B también se llaman o son el conjunto de los, del codominio. Bien, voy a hacer una copia de esto para explicarles algunos otros conceptos de suma importancia. Permítanme. Muy bien, acá tenemos y pues me permito borrar algunos elementos de acá. Tenemos el criterio, tenemos el condominio pero lo que voy a hacer es borrar acá para tener nada más ese diagrama. Lo voy a trasladar para acá. Oops, se me quedó uno por ahí. Y lo traslado para acá. Hablemos... De el conjunto del codominio. El como codominio de la función f. O sea, decimos cdf. Vamos a denominar esta función con su nombre f. Y entonces el codominio son todos los elementos del conjunto, ¿cuál dijimos? Del conjunto b. Entonces decimos, se escribe de la siguiente manera, codominio de la función, menos 5, menos 9, 1, 10, 5, 9 y 11. Ese es el codominio. Hay otros conceptos. Por ejemplo, existe el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio? Y se denota D, El dominio son los elementos que se encuentran en el conjunto A. Y recuerden que la definición de función dice que en el conjunto A, no son en elementos, todos están relacionados. Significa que el dominio son todos los elementos de ese conjunto. Esta definición es parecida a la definición de codominio, porque el codominio son todos los elementos del conjunto B, pero la diferencia es que este el dominio son del conjunto A, de, sal de salida, del conjunto de salida. Y ese es el de llegada. Muy bien. Continuamos. Entonces así lo vamos a decir. Aquí también está lo que es el dominio de la función y el codominio de la función. Me falta otro conjunto. El conjunto del ámbito. Ámbito de F. El ámbito son los elementos que están relacionados, pero en el conjunto B. En el conjunto de llegada. ¿Cuáles son esos elementos que están relacionados? Vamos a ver, aquí algo pasó, que se me corrieron. Ok, ahí está. ¿Cuáles son los elementos que están relacionados? Por ejemplo, el menos 5, el menos 9, el 1, el 5 y el 9 ¿Okay? observen ojo acá, observen que dos elementos de estos no tienen pareja o sea, es decir, no tienen una preimagen. entonces, esos, esos elementos que no están relacionados no son parte del ámbito de la función porque no están relacionados ahora bien entonces vamos a colocar aquí ámbito de la función. bien, excelente. Vamos a ver dos conceptos más que tienen que ver con imágenes y con preimágenes, pero antes vamos a ver los pares ordenados. ¿Qué son pares ordenados? Eso también lo habíamos visto en, en las funciones, en las videos de, co, de relaciones, ¿verdad? ¿Qué son pares ordenados? Bueno, los pares ordenados son todos esos elementos, esas parejas de elementos que están relacionados. Vamos a ver, por ejemplo, los pares ordenados. Cuando hablamos de pares, son parejas, vamos a decir así, ¿cuál es la pareja de menos 3? Ok, la pareja de menos 3 es menos 5. Siempre comenzamos, recuerden que aquí están los X y que en el conjunto B están los Y. Siempre vamos a trabajar entonces X, Y. Primero los elementos del conjunto A y después los elementos del conjunto P. Seguimos, pongamos un par más, dos parejas más, menos 5 con menos 9. Ese es otro par ordenado. Otro par ordenado, otro más. El 0 con el 1 es un par ordenado. Finalmente, vamos a ver el 2 con el 5. No lo voy a colocar todos. Bueno, aquí vamos a poner punto, punto, punto. Significa que continúa. Ahora, si les ponemos llaves, significa que es el conjunto de todos los pares ordenados. El conjunto de todos los pares ordenados. Y a esto se le llama, que vamos a trabajar en esto también, el gráfico de una función. En, el siguiente, en la siguiente entrega, Vamos a ver sobre lo que es el gráfico de una función y la gráfica de una función, que son diferentes. Son dos conceptos totalmente diferentes, la gráfica de la función y el gráfico de la función. Muy bien, eso fue todo por el momento. Nos vemos en la tercera entrega de un video más sobre funciones.